Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa, ni a buscarla. Donde no está, la aceptaremos gustosamente, tal como es, y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya Llegado, tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podemos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. Los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo, y reconocen su seguridad. No recurren a la magia, ni ingenian posibles escapatorias de amenazas imaginarias y desprovistas de realidad. Ellos descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomienda hacer. No ponen en duda su propia capacidad, porque saben que cumplirán debidamente su función en el momento y lugar perfectos. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy, a fin de que podamos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros, estarán a nuestro lado y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Los que todavía no están seguros, también se unirán a nosotros, y al compartir nuestra certeza, la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido, oirán la llamada que nosotros hemos oído, y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy... No elegimos solo para nosotros. ¿No vale la pena acaso dedicar cinco minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio? ¿No vale la pena acaso dedicar cinco minutos de cada hora a fin de reconocer cuál es tu función especial aquí? ¿Qué son cinco minutos si a cambio de ello puedes recibir algo tan grande? que es inconmensurable. Has hecho por lo menos mil tratos en los que saliste perdiendo. He aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo. Puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito con la promesa de que triunfarás. Y puesto que el tiempo no tiene significado, se te está dando todo a cambio de nada. He aquí un trato en el que no puedes perder, y lo que ganas es en verdad ilimitado. Ofrécele hoy tu modesta dádiva de cinco minutos cada hora. Él impartirá a las palabras que utilices al practicar con la idea de hoy la profunda convicción y firmeza de las que tú careces. Sus palabras se unirán a las tuyas y harán de cada repetición de la idea de hoy una absoluta consagración hecha con fe tan perfecta y segura como la que Él tiene en ti. La confianza que Él tiene en ti impartirá luz a todas las palabras que pronuncies e irás más allá de su sonido a lo que verdaderamente significan. Hoy practicas con Él mientras dices, Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. En cada uno de los periodos de cinco minutos que pases con Él, Él aceptará tus palabras y te las devolverá radiantes de una fe y confianza tan grandes e inquebrantables, que iluminarán el mundo con esperanza y felicidad. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos, para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. Ofrécele las palabras y Él se encargará del resto. Él te ayudará a entender tu función especial. Él abrirá el camino que te conduce a la felicidad. Y la paz y la confianza serán sus regalos. Su respuesta a tus palabras. Él responderá con toda su fe, dicha y certeza que lo que dices es verdad. Y entonces gozarás de la misma convicción de que goza aquel que conoce tu función en la tierra así como en el cielo. Él estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con Él e intercambiará cada instante de tiempo que le ofrezcas por intemporalidad y paz. Pasa la hora preparándote felizmente para los próximos cinco minutos que vas a volver a pasar con Él. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de este feliz momento. Repítela a menudo y no te olvides de que cada vez que lo haces, preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Y cuando la hora haya transcurrido y él esté ahí una vez más para pasar otro rato contigo, siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana pensamiento insignificante o idea restrictiva y pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Dile una vez más que aceptarás el papel que él quiere que asumas y que te ayudará a desempeñar y él hará que estés seguro de que deseas tomar esa decisión la cual él ya ha tomado contigo y tú con él. Y David nos dice, aceptaré el plan que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy nos abrimos a la simplicidad, reconociendo que no hay más que dos emociones, como nos explica Jesús en la sección 5 del capítulo 13. Una emoción es la inmutabilidad del amor, eterno, infinito, por siempre y para siempre y la otra, una falsa emoción, de miedo, culpa, dolor y vergüenza. Hoy reconocemos que esta es nuestra decisión, ahora mismo, decidimos por el amor. Liberaremos la posibilidad de elegir el miedo, viendo que el miedo nunca fue realmente una opción. Es imposible ir en contra de la voluntad de Dios para nosotros, la cual es perfecta felicidad. A través del filtro del ego, el mundo está poblado de muchas formas, muchas personas, muchas imágenes, muchos sonidos. Todos ellos tienen una cosa en común: son todos dementes. El contenido de las fantasías individuales difiere enormemente, pero son todas dementes. El mundo de las imágenes el cosmos lineal del tiempo y el espacio está compuesto de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Ellas constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su Hacedor, el Ego, y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. Solo el Ego percibe un mundo fragmentado, solo el Ego siente miedo. Pero tú no eres el ego. Y lo que es nada no puedes sentir. Lo que es nada no tiene ninguna dinámica. Lo que es nada no tiene existencia alguna. Las figuras que se perciben nunca fueron reales. Son el pasado. Y el pasado no es real. Estas sombrías figuras se componen solamente de reacciones pasadas. Pero con este truco, la mente dormida, no se da cuenta de que ella misma las forjó. Nos dice Jesús, a través de estas extrañas y sombrías figuras, es como los que no están cuerdos se relacionan con su mundo de mente, pues solo ven a aquellos que les recuerdan estas imágenes, y es con ellas con las que se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí, y son estos quienes les contestan. Mas nadie oye su respuesta, excepto aquel que las invocó, y solo él cree que le contestaron. Todo esto es enseñar proyección. La proyección da lugar a la percepción, y no puedes ver más allá de ella. Cuando la mente dormida cree en el ataque, percibe un mundo de ataque, un mundo de defensa. Sin embargo, al atacar a otros, estás literalmente atacando algo que no está ahí. Hoy vemos que solo hay dos emociones y dos maneras de mirar al mundo. Hoy liberaremos toda demencia, todos los intentos de interpretar el mundo de las imágenes de manera significativa. Miramos estas imágenes y decimos, no sé cuál es el propósito de nada. No percibo lo que más me conviene. No veo nada como es ahora. Sin la visión de Cristo, no veo nada. Solo la visión me llevará a la experiencia del momento presente de percepción total y más allá hacia la visión de Cristo. A través de la visión de Cristo me veo tal como Dios me creó.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 Con certeza, con seguridad, resueltos completamente a no hacer concesiones, decimos, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Amén.